Bueno, yo unas breves palabras, pero en primer lugar de agradecimiento a quienes habéis conseguido el título, que es a vosotras, ¿no? Pero con vosotras hay mucha gente, el entrenador y el equipo técnico, el presidente y la directiva, en fin, todas las personas que os apoyan, los seres queridos, los que os van a ver. Es el tercer campeonato de Liga Europea que conseguís. Y lo habéis conseguido en distintos sitios, aquí, eh, aquí en Valladolid, en Italia, ahora en Madrid, este último título. Y estáis jugando, como ha dicho la capitana, la final de la Liga. Es, vamos a estar muy pendientes y os deseamos mucho ánimo. Pero sobre todo destacar eh, algo eh, que es muy importante. Durante mucho tiempo se viene haciendo un trabajo constante, de la directiva, de vuestros entrenadores y equipo técnico, donde os inculcan una serie de valores que son fundamentales para desarrollar vuestro trabajo y para la vida cotidiana. El esfuerzo, el trabajo, la preparación… Eh, luego también hay que tener suerte en, en, en el deporte, porque sin suerte eh, es más difícil conseguir los objetivos. Todo esto, yo quiero deciros que nos hace a quienes tenemos responsabilidades. Eh, políticas, aquí está el consejero de, responsable en el área de deportes y también el consejero de, de, de Valladolid, Jesús Julio y, y Gonzalo nos, hacemos, nos hacéis muy, muy contentos a todos ¿no? pues nos sentimos orgullosos, habéis puesto a Valladolid, habéis puesto a Castilla y León en lo más alto de, de, del deporte eh, eh, europeo y eso es algo que no todas las ciudades pueden decir, somos campeones de Europa Valladolid, gracias a vosotras, ¿eh? y, y otras ciudades, gracias a otros deportes y a otros chicos o chicas, lo pueden decir, pero, pero son muy pocas las ciudades elegidas que son campeonas de Europa. Bueno, pues por todo esto, muchísimas gracias. Creo que es un motivo de satisfacción, es un motivo de sentirnos en primer lugar vosotras orgullosas de lo que habéis conseguido, vuestros eh, entrenadores y equipo técnico, la directiva y vuestros padres, madres, en fin, todos los seres queridos que os apoyan eh, fin de semana a fin de semana en este trabajo duro. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, enhorabuena felicidades y a por la Liga. Ánimo.